Pero así se rompió después de caer 5 metros. Ya vamos a Cayó recorrer punta, exactamente Juli. el lugar. Tenemos que hablar... De... Cayó de punta, imagínate. Cayó susto. de punta y e inmediatamente comenzó a perder eh, nafta y aceite por eso. Algunos autos se frenaron y lo primero que hicieron, además de asistir, de asistir a, su, a la mujer que, que conducía, fue sí. usar los extintores. Por eso vas a ver un polvo blanco y en la ruta vas a ver cómo quedó el, el, el, el residuo del matafuego. Pero cayó 5 metros de punta, uh -huh. pero estábamos hablando con Pablo Rodríguez, el camarógrafo, que para eso también existe la tecnología. Y mi hermano que es ingeniero siempre me decía, si tenés plata, Julián, compra autos nuevos porque te pueden salvar la vida airbag y cinturón de seguridad que tenía la mujer. Y fíjate que la cabina está muy preservada, por sí. eso esta mujer tiene, uh -huh. creo que el, el, tenía quebrada la clavícula, tiene golpes, pero está fuera de peligro. Y cuando vean el camino que hizo el auto van a ver que es un milagro. ¿Qué este, fue fuera lo de que peligro, pasó, Juli? Y ahí el Pablito está mostrando cómo... Más allá de todo lo que, lo que vemos acá, la cabina quedó preservada. Ahora paso a contarles, así quedó el auto. Fíjate que el, lo de atrás se, sí. se rompió a partir de caer de, de, de puntas. Claro, ha sido una energía cinética grandísima. Vamos a ver el lugar donde cayó, donde cayó, pero después vamos a ver el recorrido que hizo. La mujer venía por el acceso sur. Sí. Ya nos vamos a subir, Pablito. Algo le pasó porque hablamos con la, la persona en la ambulancia que la llevó al hospital que la mujer decía, no sé lo que pasó, se me apagó la luz, o sea, no me acuerdo lo que pasó. Ah. Por eso eso del, de los aut, del desperfecto mecánico que dicen los diarios, no sé dónde lo sacan porque la persona que la trasladó en la ambulancia dice, la mujer no sabe lo que le pasó. Ah, bien, bien. Pero sí saben porque están las marcas del recorrido que hizo. Pero les quiero mostrar esto. Hola chicos, gente de tránsito de Cruz. Mirá, Pablito donde tenés la pared, en realidad es del otro lado, pero para que vean la altura, que está esa, esa águila con cara humana, que si no me equivoco es Donald Trump, fíjate la altura y vas a ver pasar los autos, son 5 metros, 5 sí. metros. Por ahí cayó. Donde divide la calle, o sea, donde divide los carros. No, por ahí cayó ah. no, por el otro lado, pero ya lo vamos a hacer nosotros ah, perdón, caminando. Perdón. Pero quiero que vean, donde divide la calle sí. que vas a ver ese material blanco que es lo del matafuego, ahí quedó el auto. O sea que ustedes piensen lo que está tomando Pablo, los autos que vienen, vos podés venir en auto y que te pase por encima o te caiga encima de tu ah, auto, en el un medio. auto. ¿Me Caín entendés? En el medio. Que, que No, que venía por el medio, no lo van a poder creer. Y ahora me tienen que tener paciencia, vamos, Pablito, que vamos a subir. Y vamos a ver el recorrido que terreno, hizo el auto. Chabel, muy bien, a todo terreno, porque esto lo tienen que ver ustedes, porque sí. es increíble. Y la gente de Cruz me decía: hemos hecho muchísimos accidentes, pero nunca hicimos un accidente como este por el lugar por donde pasa el auto. Vamos a tener paciencia para Aparte cruzar si el acceso sur, Juli, porque obviamente transitada. es peligroso sumamente transitada. Tenés cuidado, Julián, por ha favor. pasado por arriba de algún otro auto, justo no pasa auto. Ustedes vieron la calle esa lo que era. Ahora estamos ¿Sí? en acceso sur, mano que va. De la ciudad al sur, de norte a sur. Vamos a cruzar con mucho cuidado, Pablito. Primero acá. Por favor, cuidado. Cuidado sí. este auto que no nos, que nos ve así. Me tienen que tener paciencia. Cuidado, Vení a este lado, Julián. Pablo, así no nos pisan. Sí, sí, Gisela. Bueno, mirá, yo veo los autos. Fíjate que ahí están. Ahí quedaron los primeros pedazos del autito, ¿ves? Del auto. Sí. Y donde tenés negro el guardarray por ahí se metió. Si no, mostrarnos desde ahí. Si de, de no, desde ahí. No hace falta que cruces. Auto... Sí, eso, me da me miedo que cruces. Bueno, paciencia porque vienen millones de autos. Pero el auto venía de norte a sur... Algo le pasó, se monta el guardarray sí. y vamos a hacer el camino que hizo el auto hasta... ¡Ah, que claro! ¡Qué difícil cruzar! No cruces, no cruces. vamos a tener que correr, no de O en otra salida nos mostrás. Es claro. importante ver desde dónde no, no, cayó... No, ahora viene. Ahora, Pablito, después de este. Ya cruzó Pablito. Bien, ya cruzamos, ya cruzamos. Bueno, viene el auto. Fíjate que está la marca... Está bien, bien marcado. Algo le pasa al auto que acá, Vení, y Pablo, bien pegado acá, mira. ¿Ven la marca de las dos ruedas? Sí, claramente. Sí. Ah, pero muy marcado, claro. Bueno. Acá, cho, acá se empieza a tocar el guardarray, lo va doblando, doblando, doblando. Se sube. No, es increíble el camino que ha hecho. Mira. Se empieza a perder. No es un milagro que esta mujer esté viva. Vení, Pablito. Cuidado acá. No, claro y que no. Arranco una y, y columna me haya acá, a otra persona más. Porque ese horario es impresionante. De hecho, yo siempre paso a esa hora claro. y no hoy fue imposible porque había un caos de tránsito. ¿Qué pasó? A raíz de esto. Era a raíz de este accidente, claramente. Pero... Arranca una columna, pero estoy viendo que hay una sola, entonces no es acá. No sé dónde arranca una columna, ahora vamos a ver que está caída. No, no es acá la columna que arranca. Seguimos. Mirá por dónde viene, dice, Julián. Imagínate lo que es este, este recorrido. Bueno, estoy viendo pedazos de auto. Pedazos de auto. Va perdiendo pedazos mientras va por acá. Más pedazos de auto. Más pedazos de auto. Y falta lo más impresionante. Fíjate dónde está la marca del auto. Fíjate dónde está. Mirá, mirá. Y ahora prepárense para ver... Ay, no, no, no. Que... No, por Dios. Mira, ya, acá choca, ya verte ahí. Aquí el motor me da en el cosita. piso. Uh -huh. No, no nos vamos a caer, te lo prometo. Bueno, ahora van a ver esto. Pablo, por el amor de Dios, cuidado acá. Llega acá y van a ver que pasan los autos. Claro, Son 5 metros la caída. Sí, sí. Es más, sí. Me, me da vértigo estar acá. Por eso, Y fíjense sabía. que pasan los autos por abajo, o sea, perfectamente podría haber caído a, a arriba, arriba de, de, un de un auto. auto. Sí, sí, sí. Y entonces cae de arriba. de un auto, vení que te tengo porque no quiero que te caigas, medio, Pablo. De los dos vías. En el medio, si sí, hay. Claro, ahí está va, puesto esta mirá, marca. Otro pedazo más. Y por acá vuela. Qué locura. Y cae en la, en la calle. Y claro. termina donde está la marca de los matafuegos Pabrito Que vos venís por transitando Dios, normalmente Porque termina nunca donde te vas a imaginar que va a volar un auto De arriba del acceso Y de repente y por ese lugar Nunca, nunca, nunca Qué locura que nadie, afortunadamente no Uno dice gracias a, a lo divino Porque la verdad Hacete que eso es un, un milagro paso más atrás Porque no estoy Pablo. Por un paso por más esto. atrás. Mira, sabes cómo se van a dar cuenta La, la altura Que Pablo les, les muestre la otra pared Fíjense lo que cayó Ahí tenés una idea de la de la altura. ¿Son cinco metros? No, no, impresionante. Es un milagro que esa mujer esté viva. Exacta y que, y que los demás también. Y que el resto de la gente que pasaba a esa hora y por que los ese demás lugar también. no haya recibido el impacto de lleno del auto. Porque podrías vos tranquilamente, vos, vos te, siempre te cuidas del de adelante, del de atrás, pero nunca te, te vas a cuidar de alguien que pueda venir Están volando abriendo, de, del abriendo. cielo. Arrancó antes de la, de la, de la farola, sí. digo, de, de la luminaria. Miren todo lo que hizo.